La conversación entre Lipilisni y Moratinos, bueno, por razones que no son del caso, me consta que fue una petición electoral. El, el, el verdadero detonante del cambio fue la presión china. La presión china que fue la más convincente de todas, porque eh, dependía que Telefónica firmase, eh, pasase a ser la segunda operadora de China. La Jurisdicción Universal fue un gran avance y, y, y en gran parte su relanzamiento se debió al juez Garzón en el caso Pinochet, en que yo confieso sinceramente que no tenía ninguna confianza en que eso, en que eso prosperara. Yo sostenía y decía, bueno, se si ha ocurrido esto, la, uno de los primeros sorprendidos fui yo cuando, cuando detienen a, a Pinochet en, en Londres porque creí que no iba a funcionar. Pero bien, funcionó, ha, ha alcanzado cotas... Muy importantes. Se ha plasmado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional la definición de los crímenes de guerra. Eso está ahí. Hay mucha gente que, que, bueno, que solo ve la mitad de la botella. Yo comprendo. Y bueno, más los que tenemos cierta edad, pues, en fin, las perspectivas de, de verlo son eh, pequeñas. Pero la gente como vosotros, pues, puede. Puede, puede verlo, hay que seguir, hay que seguir eh, trabajando. ¿Se le ha dado un duro golpe a la jurisdicción universal? Tal vez no tan duro, porque los legisladores muchas veces actúan tan apresuradamente y tan alocadamente que no se dan cuenta que dejan espacios abiertos. Y al modificar el, el artículo correspondiente han incluido una cláusula que permite, que es, eh, bueno, exige eso que la víctima sea española, que esté en España. Que haya un vínculo de conexión relevante con España, lo cual es un enigma que nos puede llevar, incluso nos, a lo mejor nos permite eh, intervenir en asuntos israelitas, porque los sefardíes pues, eh, fueron expulsados por los reyes católicos. ¿no? Entonces, algún juez puede decir: bueno, Pues hay un vínculo de conexión relevante con, con España, aunque sea histórico. Pero España, eh, y eh, eh, salvo lo que eh, dejen. Eh, eh, lo que reúnen específicamente los tratados internacionales firmados por España. Entonces, el Tratado el Crimen ante el apartheid, eh, desaparición forzosa de personas, etcétera, todo eso queda fuera de las limitaciones de víctimas españolas, etcétera, etcétera. Y por ahí se puede uno, se puede uno mover.